Eh, como bien decías vos, ¿no? el, el estreno de las distintas producciones audiovisuales de realizadores de la provincia de Río Negro en locaciones de la provincia de Río Negro que, es, que son sumamente importantes en todos los formatos que, que tiene la cinematografía y el audiovisual en general, ¿no? el estreno de Vías, un cortometraje de Pablo Richards en San Carlos de Bariloche, es un, es un cortometraje que contó con el acompañamiento de, de una convocatoria de desarrollo de proyectos de cortometrajes del año pasado, llevada adelante por, por la Secretaría de Cultura a través del polo audiovisual, que tuvo una repercusión muy grande, y, y está, es realmente gratificante ver esa posibilidad ¿no? de que el proyecto haya tenido su desarrollo y haya tenido la posibilidad de estrenarse, digamos, y ese vínculo ¿no? entre la pantalla, el director este, y el público, a quien se deben todos los proyectos audiovisuales. Paralelamente a ese estreno de ese cortometraje, que, que está participando también de distintos festivales, está la, el estreno de Tres Hermanos, que es un largometraje de ficción, un largometraje muy, muy crudo, este, pero que muestra digamos, este, una trilogía de, de uno de los directores... ...que es este Francisco Paparella... ...que casualmente este filmó con técnicos y profesionales del Bolsón... Este, y, y también la, la, la comarca andina como bien llamamos todos este, y que ha tenido ya un, un, un paso sumamente importante por el festival internacional de cine de Mar de Plata obteniendo un montón de premios entre ellos el premio a, a, al desarrollo digamos, de locaciones que para nosotros es sumamente importante desde la film commission digamos ¿no? y es esa posibilidad de que de que la provincia se muestre y no solamente por las locaciones sino también fundamentalmente por los técnicos y profesionales que tenemos en la provincia y que se pueden ver reflejados en todas las producciones digamos, la calidad de profesionales que tiene la provincia, digamos, nos permite este acompañamiento de todos los programas que tiene la Secretaría de Cultura, este, justamente para, para que esas historias se vean reflejadas en nuestra pantalla, ¿no? el, el largometraje se va a estrenar en, en el bolsón después del paso digamos, de este festival internacional de cine de Mar del Plata que contábamos, actualmente eh, en la película está este, en el festival internacional de cine de Rusia en 45, la 45 edición, lo cual también nos muestra digamos, la diversidad que tiene el audiovisual para potenciar y mostrar a la provincia en todas las pantallas del mundo, no eso es sumamente importante. Y en la otra punta de la provincia, acá en la capital, en Viedma, se estrena un documental tan necesario que es de un realizador audiovisual de Viedma, que es Jorge Colás, este, es Viedma la capital que no fue, es un documental con la importancia que también tiene el documental para la construcción de la historia de nuestro país, ¿no? Este, y es un documental que nos debemos todos los viadmenses, los de Guardiamitre, los, los vecinos de Carmen de Patagones también, en lo que fue, ¿no? Digamos, ese proyecto de, de, de, de Raúl Alfonsín, del traslado de la capital. Y, y hay un trabajo de investigación detrás del documental, hay un cuidado en, en la construcción que realmente es admirable, se va a proyectar... Eh, mañana viernes eh, a 20, 30 horas en el Centro Cultural donde vamos a tener la posibilidad de contar con equipamiento del Instituto Nacional de Cine que viene especialmente para, para la proyección, se va a proyectar sábado y domingo este, en donde la gente va a tener la oportunidad de acceder con entrada libre y gratuita a la proyección, a la posibilidad de contar con el, con el director en sala y a su vez también con una muestra este, de, de, de, de fotografías y, y de todo el trabajo de investigación que conlleva digamos, una producción documental de estas características.